La educación financiera le dará verdadera libertad financiera en el comercio. Hay muchas razones por las que la educación financiera es importante, pero la más importante es dotar al individuo de los conocimientos y habilidades para tomar mejores decisiones sobre su propio dinero. La importancia de la educación financiera para un trader profesional exitoso es que proporciona las habilidades necesarias para poder invertir sabiamente. También enseña qué tipos de operaciones vale la pena hacer y cuáles no. Es importante que los comerciantes tengan la educación financiera adecuada porque les ayuda a tomar decisiones más informadas. Un ejemplo de esto es cuando están tratando de averiguar cuándo deben vender sus Acciones. Un operador con buenos conocimientos financieros sabría que no debe vender sus acciones cuando el mercado ha bajado porque podría terminar perdiendo dinero en la operación. Y es que la educación financiera es un factor importante en el éxito de un comerciante profesional. Es vital que los comerciantes comprendan los riesgos y las recompensas asociados con el comercio. También necesitan saber cómo administrar su dinero y tomar decisiones de inversión acertadas. La educación financiera es un aspecto clave del éxito comercial. No es suficiente ser un buen comerciante, también necesita saber cómo administrar su dinero. Para que los comerciantes tengan éxito, deben comprender tanto los mercados como las herramientas disponibles. Esto ...incluye comprender cómo funcionan los mercados ⁇ qué herramientas están disponibles y cuáles serían las más adecuadas para sus necesidades, así como también cómo pueden usarlas para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. La educación financiera no solo es importante para los propios comerciantes, sino también para sus familias. Un comerciante que carece de conocimientos financieros puede tomar muy malas decisiones de inversión que afectarán a su familia a largo plazo. La educación financiera es imprescindible para todos los comerciantes exitosos. No se trata solo del aspecto técnico de el trading, sino también de los aspectos psicológicos y emocionales. Cualquiera que quiera tener éxito como comerciante debe tomarse el tiempo para aprender todos los aspectos de la educación financiera. No se trata solo de administrar el dinero y cómo funcionan los negocios, también se trata de cómo las emociones y los factores psicológicos pueden obstaculizar el rendimiento comercial. Es importante que los operadores tengan una estrategia en la que confíen. Necesitan saber cuánto riesgo están dispuestos a asumir qué tipo de operaciones quieren realizar y cuánto tiempo pueden dedicar a sus actividades comerciales. Para los comerciantes que recién comienzan, es mejor que aprendan cómo funcionan los mercados y cómo se comportan los diferentes activos antes de sumergirse de lleno. La educación financiera es vital para todos los comerciantes. Les ayuda a tomar mejores decisiones y alcanzar sus metas más rápido. En el mundo del comercio, hay muchos estilos y métodos diferentes de comercio. Algunos comerciantes utilizan el análisis fundamental, mientras que otros utilizan el análisis técnico. Algunos operadores confían en las noticias, mientras que otros se basan en lo que ven en los gráficos. Independientemente del estilo que elija para operar, es importante comprender cómo funcionan los mercados, cómo leer los gráficos y cómo analizar los datos del mercado antes de comenzar a operar con dinero real. Cuando se trata de operar, hay muchas cosas que debe tener en cuenta que pueden generar grandes ganancias o pérdidas significativas. Pero si opera correctamente, entonces este riesgo no debería de animarlo para convertirte en un trader profesional. La importancia de la educación financiera para un trader profesional exitoso es un tema que ha sido ampliamente discutido en los últimos años. En esta sesión, exploraremos las razones por las que es importante educarse en asuntos financieros. Es un error común pensar que el comercio se trata solo de ganar dinero. En realidad, es mucho más que eso. El comercio es una forma de arte y los mejores comerciantes no solo son inteligentes con los números, sino que también son hábiles en el juego de la psicología. El comerciante profesional debe poder leer el mercado y comprender su fractalidad. Deben ser capaces de encontrar oportunidades para ellos mismos de alta probabilidad. Deben ser capaces de gestionar el riesgo y operar con disciplina para obtener beneficios a lo largo del tiempo. Para que los comerciantes tengan éxito,